Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo En esta ocasión vamos a trabajar con la edición de mallas Sí, en esta misma sección los tres primeros capítulos eran edición de malla Pero eran edición de malla eh, trabajando con las herramientas que tenemos en la barra de herramientas A la izquierda de la pantalla En esta ocasión lo he querido denominar así porque eh, voy a centrarme en un menú específico que hay dentro del modo de edición destinado a las mallas en su conjunto. Además, en este menú ya vamos a ver una cosita más que no os expliqué en los vídeos anteriores. ¿Os acordáis cuando os estaba hablando de la barra de herramientas? Que había una serie de iconos que estaban en, una, en un tono rosa y que eran eh, herramientas que no permitían agregar o eliminar mallas. Simplemente lo que permitían era editarlas. Pues a fin de cuentas todas esas eh, herramientas o la gran mayoría de ellas forman parte de una sección dentro de ese menú dedicada a la transformación de las mallas, ¿vale? Es decir, que esas herramientas son herramientas de transformación y por eso tienen ese color, ¿vale? Bien, si vamos al modo de edición, aquí este menú Mesh es el que vamos a entrar a analizar en los próximos capítulos. Voy a dividir esto en... Dos, tres capítulos más, ¿vale? Para poder explicar todas estas opciones que tenemos aquí, ¿vale? Muchas de ellas o algunas de ellas las he explicado ya hablando sobre las herramientas que tenemos en la barra de herramientas. Por lo tanto, voy a pasar sobre ellas, no voy a entrar en detalle. Y si tenéis alguna duda sobre su funcionamiento, pues os referenciaré a, aquel, a aquellos tres primeros capítulos, ¿de acuerdo? Voy a poneros enlaces aquí para que podáis ir directamente a la parte donde eh, os puede interesar ir, ¿de acuerdo? Bien, la primera, el primer apartado es transformación. Y en la transformación, ya estamos hartos de verlo, lo que vamos a tener va a ser el movimiento, la rotación y la escala. Esto sabemos perfectamente cómo funciona, así que no voy a entrar a explicarlo. Adicionalmente a esas tres opciones, entramos en herramientas específicas de transformación dedicadas a las mallas. Una de ellas es esferizar o to sphere, ¿vale? que ya las vimos en los capítulos aquellos que os comentaba. También vimos la opción Share, que es Inclinar. Así que me voy a saltar directamente a la opción Blend, que viene traducido al español como Flexionar. Esta herramienta de transformación lo que nos va a permitir es realizar una transformación de un objeto haciéndolo rotar en una línea que está comprendida entre lo que es el cursor 3D y el puntero de nuestro ratón así que es importante dónde tenemos ubicado el puntero de nuestro ratón en el momento de aplicar esta herramienta el atajo de teclado para utilizarla es shift w o mayúsculas w y además esta herramienta por defecto tiene activo un límite para realizar esa, esa transformación que nosotros nos podemos saltar pulsando la tecla alt en el momento de realizar la transformación vale lo vamos a ver ahora bien para verlo lo que voy a hacer es quitar este cubo de aquí y vamos a añadir un cilindro. ¿vale? Eh, lo voy a mover en Z aquí arriba y voy a utilizar el cursor 3D para escalarlo en Z un poquito y añadirle unos loop cut ahora en el modo de edición para darle geometría para hacer ese giro. de acuerdo? Ya estamos ahí. Selecciono todo el elemento con la tecla A ¿vale? y para que veáis cómo funciona esto me voy a poner una vista ortogonal porque algo que no os he contado es que este, esta herramienta va a utilizar siempre por defecto el punto de pivote de la vista local. Es decir, el modo en el que tenemos plantada la pantalla en el ordenador y va a omitir cualquier otra configuración de punto de pivote. Fijaros que ahora mismo tengo puesto el cursor 3D como punto de pivote, ¿vale? Sin embargo, lo voy a omitir. Entonces, os, de os decía que era importante la posición del ratón a la hora de aplicar esta herramienta. Yo me voy a poner aquí más o menos en, el, en esta línea central de, de nuestro objeto, ¿vale? Perdonad, la tecla a, selecciono todo. Entonces, voy a hacer mayúscula W. Para activar la herramienta y fijaros, el cursor ha cambiado, os ha puesto unas flechitas, y si os fijáis bien, no sé si lo veis bien, hay una línea punteada que va desde nuestro puntero del cursor hasta el cursor 3D, que lo que va a hacer es indicar, eh, según la distancia a la que se encuentre, cómo va a aplicar esta transformación. ¿vale? De tal modo que si yo giro, fijaros que la herramienta está girando, o sea, nuestro objeto se está flexionando, y si yo me acerco al cursor 3D, veis que se pone más recto, y solo va haciendo esa torsión en, los, en la base, en los, primeros, en los primeros loops que tenemos de aristas. ¿vale? Y según me voy alejando, ese loop se propaga. ¿De acuerdo? Bien, si yo quiero quitar ese límite, vale pulso la tecla Fijaros en la parte superior izquierda de la pantalla, aquí arriba. ¿vale? No me llega el cursor, pero ahí lo veis, ¿no? Alt, limitar, on. ¿vale? Si yo pulso la tecla Alt ahora, ese límite está off, está apagado. Entonces esto me va a permitir realizar la torsión como yo quiera, ¿de acuerdo? Sin tener en consideración en esta ocasión la distancia para limitar qué es lo que va a, a girar o no. Yo lo voy a dejar ahí, por ejemplo. Bien. Y en eso consiste esta herramienta. ¿De acuerdo? Vamos a ir viendo más. Adicionalmente, tenemos Push and Pull, que ya lo hemos visto también. Estaban aquí, ¿vale? Ahí, ¿de acuerdo? También tenemos la herramienta Wrap. Y esta herramienta Wrap lo que hace es deformar nuestro objeto. La deformación eh, la va a aplicar alrededor del cursor 3D. Y al igual que ocurría con la herramienta de flexionar que acabamos de ver, va a tomar en consideración siempre como punto de pivote la vista local. La forma en la que estamos viendo el objeto, ¿vale? Y no el punto de pivote que tuviéramos configurado Bien, vamos a ver cómo funciona. Voy a deshacer esta torsión. Voy a ir a Mesh. Transformar. Y vamos a aplicar Wrap, que no tiene atajo de teclado. Y fijaros, ha hecho un desbarajuste aquí. Bien, si desplegamos el menú de la última acción realizada, aquí tenemos un ángulo, ¿vale? Que es el ángulo en el que realiza el giro. Y lo podemos parametrizar. Si yo le digo, por ejemplo, que sean 90 grados, fijaros. ¿vale? La transformación la aplica a 90 grados. El ángulo que hay entre esta parte de aquí y esta parte de aquí es 90 grados. Yo lo puedo hacer más grande o más pequeño. ¿De acuerdo? Lo ideal con esto, tal vez, puede ser trabajar con planos. Así que os lo voy a enseñar con un plano, ¿de acuerdo? Voy a eliminar este objeto. Voy a poner un, un plano subdividido, lo voy a mover en Z, y lo voy a escalar. Claro, tengo puesto el punto de pivote este. Un poquito. Bien, fijaros, esto era un, un plano subdividido, está subdividido 10 veces, ¿vale? Y si yo me pongo en una vista ortogonal frontal, ¿Vale? Y aplico mi herramienta de, eh, de formación y le digo que sean 180 grados, por ejemplo, fijaros, me lo ubica alrededor del, del cursor 3D en un ángulo de 180 grados. Si yo salgo de esa vista, <risa> jornal, fijaros cómo queda. Disculpad a mis perros. ¿vale? La siguiente herramienta que tenemos es... Dentro de transformación es aleatorizar. Ya la hemos visto también, ¿de acuerdo? Está aquí, marcada. Randomize, que la he puesto eh, anteriormente. Por defecto viene Smooth, smooth pero eh, seleccioné Randomize. Es esta herramienta, ¿vale? Así que la saltamos y nos vamos a ir a, eh, bueno, ring y Fatten también la hemos visto está entre esas herramientas en Rosita vamos a ir a Skin Resize Skin Resize es una herramienta que requiere de un modificador un modificador que se denomina Skin las traducciones que han hecho al castellano o al español de, de estas opciones son un poco, eh, poco ajustadas a lo que es realmente el nombre este de acuerdo Skin Resize lo han traducido como eh, redimensionar forro y el, el modificador skin lo han denominado como forrar, ¿Vale? Voy a utilizar la traducción que le han dado. Pero ya sabemos que no es la más adecuada. ¿Vale? Bien. ¿Cómo funciona esto? Lo que voy a hacer es quitar un vértice. Voy a eliminar todos los demás. Y me voy a quedar con este vértice. Le voy a llevar el origen la geometría y lo que voy a hacer es con mayúsculas s indicar que quiero que eh, la selección se vaya al cursor de tal manera que lo que he hecho ha sido llevarme el curso el vértice al centro del mundo vale al centro global donde tengo el cursor 3d y ahora lo que voy a hacer van a ser extrusiones al cursor entonces me voy a poner en una vista ortogonal frontal y voy a empezar a realizar una, una serie de extrusiones. Bien, recordar que para hacer esto utilizábamos control y clic derecho del ratón. Vale, y ahora lo que voy a hacer es desde este vértice me voy a poner aquí en esta posición y voy a realizar más extrusiones. Aquí voy a poner aquí y voy a hacer nuevas extrusiones por este lado. Ahora voy a seleccionar aquí. Y voy a hacer nuevas extrusiones. Y me voy a posicionar ahí Y voy a realizar nuevas extrusiones yo creo que con esto es suficiente ahora lo que vamos a hacer es seleccionar todo eh, bueno te, tenemos nuestra geometría le voy a aplicar ese modificador skin vale o forrar que es como lo han traducido al español y fijaros que lo que creo aquí pues es un pequeño desastre vale bien para poder gestionar esto utilizaremos la herramienta que trataba de mostraros que era Skin Resize, ¿vale? Esto lo que nos va a permitir es ajustar un poco ese forro, esa capa, esa piel que pone alrededor de nuestros vértices, ¿de acuerdo? Selecciono todo y aplico nuestra herramienta, Skin Resize. Entonces, si yo muevo el ratón sin hacer ningún clic, veis que se va ajustando un poquito a, al tamaño, a lo que tenía, ¿vale? Vamos a dejar así adicionalmente a esto yo le puedo decir pues, que haga un smooth o hacer esto un poquito más grande según nos convenga ¿vale? y de esta manera funciona esta herramienta ¿de acuerdo? necesita el modificador ¿vale? bien ¿de acuerdo? con esto hemos visto la parte de la transformación ¿vale? mirror viene como simetrizar traducido al español vamos a tener problemas y, eh, y dedicaré un capítulo a esto con esta otra opción que viene aquí que lo han traducido al español también como simetrizar pero las funcionalidades de estas dos herramientas es diferente entonces yo entiendo que lo que os he explicado como mirror se ajusta más eh, a su funcionalidad una traducción como reflejar que una traducción como simetrizar. ¿De acuerdo? Dedicaré un capítulo en su momento a ello. No voy a entrar en, en más. Esto lo vimos ya en su momento. Si, sabe, si tenéis dudas de cómo funciona. Revisad aquellos vídeos. Esos capítulos que os comentaba al principio del vídeo. La herramienta Snap. También la conocemos. Cómo realizar adherencias. Estuvimos viéndolo en, en. Si no recuerdo mal. En el editor de la vista 3D. En la sección de editores. Sabemos duplicar, lo estuve explicando también, sabemos extruir, que lo expliqué también y nos vamos a centrar en estas tres herramientas que hay aquí y con estas tres herramientas voy a acabar el capítulo y voy a dejar el resto para los próximos capítulos. La herramienta merge lo que realiza es una fusión de todos los vértices que seleccionemos en un único vértice. Va a disolver todos los demás y va a dejar el vértice último que seleccionemos, que será el vértice activo. Eh, recibiendo todas las aristas de todos los vértices que hayamos seleccionado. Entonces, para que lo veáis bien, voy a eliminar este objeto. Vamos a añadir, por ejemplo, un cubo. ¿vale? Y fijaros, yo selecciono, por ejemplo, estos dos vértices. Os he dicho en el último eh, vértice que seleccione. Es una de las opciones. Podemos seleccionar dónde queremos que se realice esa fusión. ¿vale? Os lo expliqué mal. Vamos a seleccionar todos los vértices de la cara superior. Entonces, si yo selecciono Merge, yo puedo seleccionar hacia dónde quiero que se realice esa fusión. Puedo pedir que se realice en el centro, de tal manera de que veis une todos los vértices en un punto en el centro. Un de los, los eh, tres vértices que sobran y deja solo solamente uno. Voy a hacer control Z. Además, eh, si no queremos eh, en el centro, lo que podemos realizar es un merge al cursor, al cursor 3D. Y allí lo une, ¿de acuerdo? Voy a volver a hacer control Z. La tecla eh, rápida era la M. Y si le damos, aparece el mismo menú que teníamos antes en el menú de, de Maya. ¿vale? Entonces hemos visto el centro, el cursor, podemos colapsar, lo que hace es, lo colapsa todo al centro. ¿vale? O bien, eh, podemos decir que vaya, que, que lo eh, fusione todo en el primer vértice que hemos seleccionado, o bien que lo fusione todo en el último vértice que hemos seleccionado. Eh, estas, yo creo que van a ser las que más utilicéis, ¿de acuerdo? No, no descartando las anteriores, pero estas las que pueden ser que más utilicemos. ¿Por qué? Porque puede llegar en un momento determinado que tengamos que ajustar un poco la malla, tengamos vértices muy juntos y necesitemos ir eliminando aristas y depurando un poquito la geometría. Entonces, utilizaríamos mucho estas de At o Atlas. Last. ¿Vale? para ir uniendo eh, fusionando vértices finalmente nos queda by distance y by distance lo que realiza es una fusión por distancia eh, dependiendo de lo cerca que estén dos vértices esa medida la podemos nosotros parametrizar eh, si nuestros vértices están dentro del radio de esa medida pues eh, Blender lo que va a hacer es fusionarlos automáticamente en un único eh, vértice ¿Vale? Como son distancias tan sumamente cortas, pues no os voy a decir que lo fusionas donde está el primero o donde está el último. Creo que lo que utiliza es el punto medio de fusión. Entonces vamos a hacer un by distance. Veis que no ha ocurrido nada. Y en el panel de la última eh, eh, acción realizada, fijaros que está utilizando una medida tan sumamente ínfima, pues que no, no ha realizado nada. Pero vamos a hacerla más grande. De acuerdo, vamos a ver cuando llega a fusionar y así vemos, fijaros, pin y seguimos, pin y de esta manera estamos viendo, que era lo que quería enseñar, que eh, lo fusiona en el vértice activo, en el último vértice que hemos seleccionado, ¿vale? Esto Lo ideal es que sea así, cuando tenemos muchos vértices o algún vértice ahí juntos, se nos está duplicando un poco la la malla o si está, la queremos depurar un poquito y tenemos vértices muy juntitos ahí, pues con esta herramienta unimos por distancia y fuera, ¿de acuerdo? La opción opuesta a fusionar es separar y de hecho el atajo de teclado es con la tecla Alt y la M, ¿vale? Y podemos separar la selección de tal manera que lo que va a hacer es, en este caso va a separar nuestra cara de aquí, si hago Alt M, por selección, y si la muevo, veis que la ha separado completamente del resto de la geometría. Sigue formando parte de nuestro objeto. Sigue siendo eh, el mismo objeto, lo único que la, la malla está dispuesta de una manera diferente. ¿vale? Voy a hacer Control Z para deshacer el, el, la separación y os voy a enseñar más voy a seleccionar por ejemplo estos dos vértices, ¿vale? Con Alt M sacamos ese menú y lo que voy a hacer es eh, vamos a hacer una separación de caras de bordes, es como viene traducido al español, ¿de acuerdo? Y así sí, ¿vale? Así sí lo veis, ¿vale? Te voy a seleccionar de aristas, y lo que hace es separarlas y separar la cara, ¿de acuerdo? Otro Z para ir deshaciendo. La otra opción que tenemos, si hago, estábamos seleccionando aristas, si hago un Alt M, caras y eh, aristas. De vértices, ¿vale? Lo que va a hacer es prácticamente casi separarlo por completo. Si yo selecciono esta cara y la muevo, veis que la ha roto, ha roto el enlace aquí y abajo también, ¿vale? Porque tenía este vértice de aquí en común con la arista, entonces esa la ha separado también. Y esta cara igual. Y solo la ha dejado unidad de aquel vértice de allí. vale Recordad, teníamos seleccionada. Una lista aquí y una lista abajo. Pero Blender eh, lo que considera son los vértices. Había un vértice aquí abajo y entonces ahí ha producido una separación también, ¿vale? Con esa opción. Y de esa manera tenemos esta separación, ¿de acuerdo? Estas separaciones, eh, os he dicho, separar es dividir, ¿vale? Split es dividir, lo traduce como dividir. Podemos dividir por selección, caras de bordes y caras y bordes de vértices. ¿De acuerdo? Y separar es la otra opción que nos queda, que es Separate, con la tecla P. ¿Qué es lo que va a hacer esta opción? Va a separar una parte de nuestra geometría del objeto y va a crear un objeto nuevo, ¿vale? ¿Y qué es lo que va a separar? Pues el vértice, arista o cara que tengamos seleccionado o el conjunto de ellas, ¿de acuerdo? Si yo selecciono, por ejemplo, esta cara y pulso la tecla P, me saca esta... Eh, esta, este es un menú, ¿de acuerdo? Lo tenemos también aquí arriba. Separate y tenemos el mismo submenú. Si yo le digo que quiero separar la selección, me va a generar un objeto nuevo. Fijaros, cubo 001. Esta parte, esta cara de nuestro cubo original, ya no forma parte de nuestra geometría original. ¿Vale? Voy a deshacer, control Z. Y ya forma parte de nuestra las otras opciones es separar por materiales, ¿vale? Y lo que eh, realiza el, en este caso es, si nosotros tenemos diferentes materiales asignados a nuestro objeto, ¿vale? por ejemplo, imagínate, en esta cara tengo un material, vamos a poner, eh, tenemos por ejemplo, yo qué sé, este material. ¿Vale? Le vale, material 1 está bien así y yo a este le agrego un, un nuevo material lo pongo yo que sé. así, amarillo, porque me gusta, y lo asigno. ¿Vale? Y ahora este, este objeto vale, tiene el material 1, este tiene el material. 1 y 2, le vamos a crear uno nuevo y le va a ser el material 3 vale entonces y lo vamos a asignar, entonces tenemos por una parte toda la malla que tenemos aquí eh, abierta es material 1, este es material 2 y este es material 3, si yo selecciono todo le doy a la P y le digo que me lo seleccione por materiales me genera Objetos por cada tipo de material que tengo asignado a mi objeto original. ¿vale? Y la última opción es eh, una separación por partes sueltas. ¿vale? Voy a deshacer. Vamos a seleccionar esta cara. Le voy a decir Alt M. La selección la voy a mover en Z. ¿vale? Con Alt M, recordar he dividido. Nuestro cubo sigue siendo el cubo original, sigue formando parte de nuestro objeto, pero en esta ocasión, si os fijáis, no tiene contacto con el resto de la malla, ¿vale? O esta parte de, de aquí no tiene contacto con la malla superior, ¿de acuerdo? Entonces, si yo selecciono todo y le digo ahora separar con la tecla P y que lo haga por las partes perdidas o las partes separadas, me va a generar dos objetos. El objeto original que es el cubo, ¿vale? Y esta parte que estaba separada, que es ahora el cubo 1, ¿de acuerdo? Vale, con eso hemos visto las primeras opciones. No me voy a enrollar mucho más, ya lo he hecho bastante. Eh, dedicaremos eh, uno o dos vídeos más a terminar de explicar el resto de opciones. Hay bastantes de aquí que ya hemos visto en las herramientas del panel de herramientas, ¿vale? Así que yo creo que irá rápido. Así que nada, chicas, chicos. Sed buenos, portaros bien. Hasta luego.